Estamos con José María Petit, un enfermero experto en quemaduras y heridas de la piel. En esta ocasión hablamos del peligro de las cafeteras y las ollas a presión. Todo lo que son aparatos a presión, ollas a presión y cafeteras básicamente. La cafetera típica está de toda la vida. Uno de los elementos importantes es la válvula de seguridad. Es una válvula que lleva un muelle. Que además se puede recambiar y habría que cambiarla regularmente ¿por qué hay que cambiarla? porque nosotros estamos en la cuenca aquí, en, en cualquier parte pero sobre todo aquí en la cuenca mediterránea donde el agua lleva mucha cal esa cal que lleva el agua se va solidificando y llega un momento que solidifica esa válvula que tiene que tener eh, movilidad cuando falla porque se tapona el agujerito natural por donde sale el vapor que va haciendo rodar el tapón chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, cuando se para si nosotros estamos presentes y podemos apagar el fuego, aquello se convierte en una bomba si no fuera por esa válvula de seguridad. Y esa válvula de seguridad, cada vez que se lava la olla con un clavito, con la punta de un tenedor, habría que movilizarla y asegurarla de que tiene flexibilidad. Y esto es sobre todo importante en las ollas a presión pero aún lo es más en las cafeteras, porque el recipiente del agua de las cafeteras es la parte inferior. Y este dispositivo es lateral, generalmente de color más amarillito, y desde el interior es más difícil comprobar la movilidad de esta válvula. Estas válvulas son roscadas, con una llave fija adecuada, se pueden cambiar cuando vemos que cuesta movilizarlas o que es imposible. Y hay muchas cafeteras en funcionamiento ahora aquí en, en, en nuestro entorno que son verdaderas bombas potenciales, Porque si un día, por H o por B, eh, en el caso de las ollas a presión, por ejemplo, una piel de garbanzo, una verdura que flote, puede tapar el agujero donde sale el vapor, donde sale eh, con el ruido característico, y en aquel momento, si la válvula de seguridad no está operativa, no está... Eh, mmm, digamos, eh, bien eh, lubricada y bien eh, en perfecto mantenimiento, puede convertirse en una olla de presión y es un accidente tremendo. Incluso ha habido tabites de, de viviendas que han eh, sido derrumbados por el impacto de estas ollas de presión. Y por supuesto, yo recuerdo un, un accidente de una persona que tenía unas quemaduras importantes, pero además llevaba un fragmento importante de lo que es una cafetera clavado en la pared del estómago que le provocaba una herida, pues que tuvo que ser eh, intervenido de, de urgencias para, para poder eh, solventar aquella herida. Es una verdadera bomba de fragmentación. Muchas gracias por tus consejos, José María. Queremos seguir hablando contigo.